¡Sans! ¡Ey! ¿Qué pasa hermano? ¡Mira! ¡Te han llegado muchas cartas de Navidad! ¡Oh! ¡Dios! ¿De nuevo? ¡Y dime! ¿Qué vas a hacer con ellas? Ma, nah, Soy muy vago para leerlas así que las tiraré Como hago todos los años Eres un hueso flojo, Sans. ¿Ah? ¡Oh, cierto! ¿Me querías preguntar algo, Frisk? Yo solo estaba preguntándome si... Uh, niño, no se lo digas. ¿Y tus cartas de Navidad? Ah, ah, mira, Frisk. Como puedes ver, yo no tengo ninguna carta de Navidad. Pero... ¡Pero yo sé por qué! ¡Seguramente nadie sabe dónde está mi correo! ¡Sí, sí! ¡Eso tiene que ser! Entonces con eso. Oh, tengo una gran idea, Frizz. <ríe> Me quedaré aquí solito parado al lado del buzón para que la gente sepa que yo vivo aquí. Uh, hermano, ¿estás seguro de que este plan va a funcionar? Soy una persona muy optimista, Sans. <ríe> <ríe> ok. Sans, ¿has visto a Papyrus? Yep, sigue afuera. No sé cómo hacer para que vuelva adentro Pero yo sí puedo ¿En serio? Ah, solo quiero que me den una carta de navidad hoy Quizás si sí espero un poco más, puede que... Papyrus... Papyrus, por favor, vuelve a casa Lo siento humano, pero no planeo moverme de aquí ¡Yo seguiré esperando aquí! <risa> Actualmente tú tienes algo adentro de tu correo. ¿En serio, Sans? No me estarás echando una broma esta vez, ¿verdad? No, esta vez, bro. A la verga! ¡Ah, ¡Es verdad! Vamos a ver qué dice. Papyrus, no te sientas mal por no recibir ninguna carta. Sigues siendo el monstruo más genial del subsuelo. El niño tiene razón. <risa> ¡Está hermoso! ¡Muchas gracias a los dos!